Más que Miqueas Jesús y Mishpan Judíos, y es Juanamo más que en Tocaya, o con omo en Isaías. No te cotin aquí o que en que matil Tía, mas que o ok Y canonamo Willie pues Isaías no hijo que o y Canon, a qué mutlachía he canemesh tololoa, o a qué mutlach tikama he caningolo, o a namo paske Isaías oskono kisto, iskwa koki ta kentai muistika zintli Jesús, wanotlach deye. Tlamilauka mas kinochi nono kono hoxikin hasta tlenopuya hítisintiki wakaiot, Jesús, pero amo ni coquimismos milagios, o anamok ni quijas macinquis quis tican, áhmo púis que hites intiota navatilskali. Y es Jesús otlactos chicawak, o quisto. Na kin tlantiltoca no nawak, ámosaneh no nawak tlantiltoca. Tlamo yehnuihk itlantiltoca inawak na kinoneh chualtitan. Huanakinechita ne, nuihk ikita na Nehua intlanesli estli, o anonguálas hitich para no china kin amo mukáwas hitich tlajuilot. Nákin ikkákin otlahtol, o amo yen neh inkhitos hitich monikin Pues neh amo guálas onkimilhuico intla al tikpaktlakame, intich monikin tlacuiltilis, tlaje guálas onkin maquishtico. amo net silia, o anamo silian y he aquí que piéna quien Kilwis hizo mucho monique trasacueltíles. Entlachtos leyó niya catlamía ni intónalme, porque trle néhun quinto, ámosa no techo alévtup. No táchzino a quien no echó al títlan, o Intúa que me notaste no nawati.